si usted nos ayuda a cantar pues vamos a cantarle al Señor ¿está bien? merece la gloria y la otra levanta su mano hoy levantamos nuestras manos adorándote Señor póngase de pie y donde está y adoramos al Señor con gozo y la honra. Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Altísimo Milagro Su mejor aplauso con todo su corazón Usa sus manos y adoramos al rey Franklin es suyo que estamos adorando Esa es la gloria La manita sí. Y la honra Levanta sus dos manos Hoy levantamos nuestras manos Adoramos Adorándote que Señor, dígalo. A esta noche y a su nombre, lo oigo que lo oigan los amigos que están alrededor nuestro y a su nombre. A ver, esta noche que vive la manita. No ¡Está todo! Palabra del Señor dice que todo lo que hagáis Hacedlo como para el Señor y no para los hombres Si usted está cantando, le está cantando al Señor Alguien vino a cantarle al Señor que diga amén No, no, no, no, lo oigo Alguien vino a adorar al Señor que diga amén Pero quiero ver esas manos, pero con gozo hermano Algunos están aplaudiendo así, miren Así no se vale A ver, péguele las manos con goza, siga sí, así, mire uh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que se oiga su voz adorando al rey Que se oiga su voz diciéndole a él Altísimo, milagroso salvador Altísimo, mi madre, su sangre. de Dios con a buen Hermano Cabil. Resultados de tu adoración. Yo lo digo algunas veces, Hermano. Que cantar, Hermano, quizás cualquiera puede cantar por ahí. Hasta un bolo escuchamos cantando por ahí. Pero sabe, cuando hay una alabanza que tiene los principios de fe, tiene los principios de acción que toca el corazón de Dios. Oh. La alabanza tiene resultado. O oh, resultado la alabanza cuando se sigue hermanos que van entender lo que van a cantar. Ah, ¿Cuántas personas hermanos no han recibido un milagro a través de una alabanza? Muchos, pero son aquellas personas que adoran con fe. Diga conmigo, fe, uno, dos y tres. nombre hombre, más fuerte. Diga, fe, uno, dos y tres. Fe a La alabanza hermano Agrégale fe a tu alabanza Y las cosas cambiarán Las cosas cambiarán en tu vida Pero si capaz cantar con fe Cantas porque de plano tienes que cantar Porque Jacobo te lo pide Porque alguien te lo pide Ay Dios Esa alabanza viene a ser una alabanza Como aquello que retiñe nada más Cuántos quieren tocar el corazón de Dios, digan Amén. Amén. ¿Cuál avanzas, hermanos? Que con malos resultados, ya lo bendición hubiera que esté mal. ¿Cuál avanzas? Que ya lo bendición hubiera que esté mal. Cuando se ir la con ver Dios con toda animad. A veces que lo hermano, parece que ya te por Dios Abuk quién Dios Ya no la hermano. Por eso <tellas> 14 cantar. Ya te cojo mal te aseguro, hermano. Catóculos iban a cantar, hermano. Pero como otra, que mal, Jumpa otra, que mal, que gloria, gloria. Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Ponme, ver decirme Entre más grandes sean tus batallas Así serán tus victorias Agradezcale a Dios por los procesos que pasas Porque después de ello, como dice el canto Después de la tormenta, viene la calma Dale un aplauso a Cristo Jesús con todo tu corazón. Aleluya. Aleluya. Cuántas veces el enemigo ha querido tentar nuestra vida. Pero hay alguien que no nos ha dejado y se llama Jesús Si sí, lo sabe, eso dice que cuando tenemos que honrar a alguien debemos de honrarlo en vida porque de qué sirve lamentarse cuando ya se murió recuerdo que que un amigo que en paz descanse me dijo Jacobo yo quiero regalarte una alabanza nunca pensé que se iba a ir cantamos una alabanza pero me dijo yo quiero que cantes una alabanza conmigo Te está bien cantamos la alabanza Recuerdo que estábamos como a estas horas más o menos O tal vez más tarde hermano Estábamos debajo de unos árboles Donde se grabó un video Hermano Julio Tihuila que en paz descanse De repente me está viendo su familia Yo sé que Dios está consolando el corazón de ellos Y nos dejó esta alabanza Con sus arreglos y todo Y lo estamos cantando Ha bendecido tanto nuestra vida Después de eso nos tomamos un cafecito y después se fue Se fue Yo dije gracias Señor porque me siento satisfecho Haber adorado con Él con todo el corazón Tuvimos la dicha y el privilegio de cantarle Lloramos juntos, oramos juntos Imagínense si uno se, niega, se negara las cosas Pues hay que hacer las cosas con todo el corazón para el Señor hermanos las cosas con toda buena y a veces las cosas hablan bien de uno cuando ya se murió y cuando uno está en vida ni en cuenta hermano haga las cosas con todo su corazón Padre, Padre Dale un aplauso a Cristo con todo su corazón. Si quieres cerrar un momento, tus ojos ciérralas. Adora que Espíritu, exalte Espíritu. Gracias Señor Gracias Padre por favor papá, papá Gracias Señor Vamos a decir Y gloria sea Él ¡Gloria sea Él! ¡Gloria sea Él! ¡Gloria sea Él! Alguien le vino a dar gloria, dígaselo. Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar ¿Alguien lo cree esta noche? Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar por la última vez, dígalo, dígalo fuerte y gloria sea Él. Sea él. Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar. Una vez más, dígalo fuerte Tiene poder ¡Gracias! con todo su corazón con todo su corazón yo estoy aprovechando este momento porque a veces las personas te quichonco después hermano cuando termina el servicio a veces te quieres hermano, Jacobo, hermano, pues ya. Dios cuando yo ¿Acaso otro Dios te para que hermano? Y que me dice, su chicha o obra de Dios para que mal. Yo puedo venir rapidito, Señor Padre, bendígalo en el nombre de Jesús, Padre Santo, y gracias, Padre, y irme, tal vez, usted ustedes me puedan ofrender. Pero no es así la cosa hermano Este es el momento que debe aprovechar usted Ahorita hermano, aprovechelo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está paseando? Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin cansar los que esperan. Aunque usted no lo crea, hermano, vive Dios que a veces cuando el Espíritu Santo como en orar por acá mal, a veces no lo podemos apagar. A veces yo sigo chillando en el carro cuando me voy, hermano, con una alabanza y todo. La presencia de Dios es tan fuerte como usted no lo imagina. Share la carta de la vida la carta la vida hermano. Pero vid cabildo con goles de Dios abug, que está siquiera jurado una vez más. ¿Qué tal lo, hermano? Es abjurado la bocot. Mi gente papá, cumplan sin necesidad que tocó de Dios. Vuelta la que va a venir, mi señor, un la necesidad, con necesidad para Chuck, con necesidad para el Ahora necesitar una familia la que baja mi chiviche señor de necesidad padre Abrázame con tu poder sí. Abrázame con tu poder Abrázame Cierra sus ojos y luce sus manos pues será camina con sinceridad los que se verán Vino a cantar a un Dios poderoso, alguien de vida opinión es grande. Si usted se sabe de alabanza, hola ¡Oh, hombre, vamos. A un poderoso Dios, servimos. Ángeles se mostran. Tierra dos. si los Aplaudirle a ese poderoso, vamos. Cierre sus ojos y apláudele Señor. Haz una obra en su vida. Oh, Cheyalaché, Cheyalaché. Cheyalaché en che -che, che -che, su presencia que te van tocar. Ah, que acuérdate la banima animal Espíritu Santo que te van tocar. El Espíritu Santo que tu jalú, que tu jalú, que tu jalú. los ángeles te cantan Yo también te, te cantaré Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Chetana hermano Si le vamos a adorar a Dios Hagámoslo bien hecho hermano Alabanzas no le hace falta a Dios en el cielo Adoración no le hace falta a papá ya en el cielo Ángeles sin manchas, sin errores, sin nada Y nosotros hermanos llenos de errores Llenos de faltas y todavía, cuyana la Dios, que cojo presencia. Pero Chetaná, a veces, capan con toda la buena y todavía, de malas ganas, que no hay Dios, hermano. Esa alabanza, que cajo presencia de Dios. Pero si capan con toda la buena las cosas cambian. Que cajo presencia. Esa alabanza que llega con un olor grato en su presencia, con un olor fragante. TV Si muchos problemas ha venido a mi vida, pero sé que tú puedes librarme del mal. Solo quiero alabarte, alabarte todos los días, con un corazón adorable, solo a ti. salam a la cabobra, a cantar, vamos. Así glorificarte, permíteme, Señor, dígalo, aleluya, papá. Y glorificar, permite ver, Señor. Debo papá. Diga señor, soy feliz y yo soy feliz. Hay algo feliz en Cristo. Los felices en Cristo le aplauden. En Cristo felices mi alma. Yo no sé cuántos felices en Cristo hermano. Gracias Señor. Hace poco... Este tuve que meterme a un parqueo, hermano, de verdad, Y bajar nuevamente, regresar al carro, porque créame que el Señor tocó bien fuerte en mi corazón, diciéndome, Jacobo, no cambies, no cambies. Mac Jacobo, el Espíritu Santo. Jacobo, Mac porque... No sé si a alguien más le habrá pasado eso Pero yo iba antes a los centros comerciales Solo para ir a pasear Y para ir a comprar un nada Solo para ir a ver lo que estaba dentro. Nunca ¿Quién podía entrar a Adidas, a Puma, a De verdad Pero gloria a Dios porque el Señor cambió nuestra vida El Señor hará cosas grandes en su vida Gloria a Dios Y por qué cambiar con el Señor hermano Por qué cambiar mi forma de adorar Si el Señor ha sido bueno conmigo Como no tiene idea hermano Por favor no cambie con el Señor No cambie con papá Siga manteniéndose firme en su presencia Siga manteniéndose firme Sabe hermano si sí es cierto yo creo cuando Dios profetiza Cuando Dios trae una palabra Yo lo creo hermano Yo lo creo hermano De verdad creo con todo mi corazón Pero no me emociona Cuando me dicen Hace poco me estaban dando una palabra Dice el Espíritu Santo que te va a llevar a estadios Que te va a llevar a las naciones No me emociona de verdad se lo digo de corazón Porque al final de cuentas Si Dios lo va a hacer es añadidura Yo voy a hacer lo que tengo que hacer Servirle Ir a las aldeas Ir a los pueblos Ir a donde sea hermano Que el Señor sabe Si uno quisiera elegir agenda hermano Uno lo hiciera pero ay de aquel que lo hace hermano No lo haga nunca Si de repente hay algún cantante Solista que me está escuchando Si Dios le está abriendo puertas Dele gracias a Dios ¿Sabe con cuánto empecé a cantar yo? Empecé a cantar con tres personas En una célula de mi iglesia Temblando hermano Y por qué no adorarle ahora Como Él me ha hecho conmigo Adórele con todo su corazón Alguien dice gloria a Dios hermano Si Dios te da el privilegio De servirle en su iglesia Por favor no pelee privilegios Adore al Señor hermano Hágalo en su casa Y si el Señor lo sube un día A un privilegio hágalo hay personas, hermano Mario, hay personas que esperan una invitación para ayunar. Hasta ahí ayunan. Y dicen, voy a ayunar para que Dios me use. <ríe> Algunos hasta dicen, desde ya se prepara el hermano Jacobo, vamos a cantar una alabanza. <ríe> Antes de un canto, Señor, no se puede preparar. La preparación tiene que ser constante, constante, constante, constante. Escurre Dios. <ríe> Alguien dice, Gloria a Dios, Escurre Dios con Tora Banimá Escurre Dios con Tora Banimá Alguien dice Gloria a Dios Una alabanza que canté en la tarde Lo voy a volver a cantar Los que con lágrimas sembraron Con regocijos cegarán, Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Tora Banimá con aplauso de Dios con toda Banimá que Señor Por la y Porque y Ya Con gracias Señor Diga gracias por tu amor Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya. Y Un aplauso a Cristo Jesús con todo su corazón